demostración de la obediencia del cuerpo de seguridad del estado. Izquierda al frente. Bueno, la Comisión de Acción surge, no desde el principio principio de la acampada, pero sí, sí que está desde las primeras semanas. Eh, tiene un objetivo muy concreto. Quiero que hagáis como un repaso rápido de ese objetivo y cómo ha ido cambiando esa acción um, hasta ahora, que ya no está la acampada, pero que, que el movimiento ha cambiado bastante. No sé, ¿quién quiere No sé, si queréis... Bueno, la, eh, la Comisión de Acción creo que empezó a la semana o así de acampar ...y empezamos siendo un núcleo de gente muy grande... Eh, ...tratando de hacer sobre todo el tema de... ...porque también eh, uno de los principios del movimiento... ...era no violencia tal y cual... ...entonces el, el radicalismo o algo así... ...estaba fuera, fuera parte del movimiento... ...entonces lo que hacíamos sobre todo era la performance... ...la primera performance así grande que hicimos... ...fue en... ...por los represaliados de la Plaza de la Bastilla... ...en Francia, en París que le la policía cargó contra ellos bruscamente... ...y e hicimos una performance... ...que llevamos un ataúd... ...simbolizando los principios franceses... ...libertad, fraternidad, igualdad... ...y lo llevamos al consulado francés... ...eso fue como el bautismo de la comisión de acción... ...por así decirlo... ...ya llevábamos varias reuniones... ...pero sobre todo el tema de performance... ...de performance en los bancos... ...sobre todo intentando sacarle los colores... ...a, a, aquella, a aquellas instituciones que... ...vemos que no desempeñan su papel... correctamente o que no... No sé por qué se enfada, no sé por qué se enfada con los bancos la gente, yo veo que mi banco cuida de su cliente, conmigo por ser fiel y confiar mi cartera. Tuvieron un detalle que uno no se espera. Después de 20 años a mí me han regalado una sanduíche. Joder, bueno, ¿eh? digo. Si, 2000 euros lo si con mi dinero también son... han rescatado los bancos me si corresponde, ¿no? Se ¿no? Se pero se eso es dinero público, sí. no es de claro, todo, Claro, está. A mí nadie me ha preguntado si yo quería dar ese dinero, pues yo, yo ahora lo no quiero todo, de vuelta. Sí. Vamos a, si Vamos a... Vamos a... Por, la por la banca todos los carnavaleros. Nosotros trabajamos para robarte una risa. Y tú trabajas para robarme los dinero. ¡El capitán cobarde! El capitán cobarde, cuando hubo problemas, se fuera por tabaco, que se sabe quien pueda. No vea la que lío, el capitán del crucero. Si por hundir el barco el tío Bartalego. Entonces por hundir al mundo donde metemos a los banqueros. Eso, performan en los bancos, performan en, en, sobre todo en entidades o instituciones que creemos que no tienen el papel, que, que, no tienen, que, no, que el papel que tienen no lo desempeñan bien o, no, o, no, o que no tienen sentido hoy día. Arriba no nos van a dejar. Estimadas señoras y señores de la humanidad, buenas tardes a todos. Nos hemos reunido en esta engalonada ceremonia para coronar con los más altos honores los máximos méritos antidistúrbicos demostrados en esta plaza por distintos agentes del Cuerpo de Seguridad del Estado. Bien. Tenemos a bien resaltar el celo demostrado por nuestros agentes en el cumplimiento de su misión antialteradora del orden público y la máxima obediencia y fidelidad demostradas hacia los mandatos de sus superiores durante la ejecución de la excelsa misión que supone proteger a la ciudadanía de la terrible amenaza que representa a los inmigrantes indocumentados. Hola. Queremos resaltar especialmente la valentía de los agentes que más sobresaliente empeño han demostrado en el cumplimiento de su heroica misión antidistúrbica. En cuarto puesto, condecoramos con los más altos honores al mérito del agente número... 24GRJ 837 por su imprescindible labor visual a la hora de observar el trabajo de sus compañeros. En tercer lugar, le hacemos entrega a la gente número 834726D83. Del trofeo honorífico al mérito artístico por los bellos y coloristas diseños obtenidos en los hematomas de la espalda del alterador número 82H7346L84. ¡Ole! ¡Ole! ¡Artista! ¡Artista! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! Y En primer lugar, el agente número 6X4J800 por conseguir el máximo número de puntos en el labio inferior del alterador del orden público número X48530K y la mayor inflamación labioperturbadorial. Se, se estaban creando unas situaciones que daban a pensar o como que provocaban algo en, en la gente que, que, bueno, que todavía pues, no se había parado a plantearse esas cosas que nos estábamos planteando desde el movimiento. Eh, cada performance es creativa, en, en, en, siempre en una performance va a haber pintura, siempre va a haber eh, poesía también, aunque esté en el aire, siempre va a haber muchas cosas. Eh, Toda, para mí la revolución es, es creatividad y arte, sobre todo. Creo que eso es solo cimiento de la verdadera revolución. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? criticar algo, el hacerlo bien, hacerlo efectivo, el poner en la mesa que la desobediencia no es violencia y que lo legalmente establecido no es lo moralmente correcto, ya es creatividad. Estamos creando un mundo nuevo y estamos creando una nueva filosofía dentro de, una, dentro de un sistema que nos ahoga. Pero, eh, yo también creo que... ...lo bueno es que se ha sabido encontrar como el equilibrio entre... ...esa creatividad y esa como por llamarlo de alguna manera parafernalia... ...que es lo que a, a primera vista llama más la atención... Y, ...y se ha buscado el equilibrio entre eso... Y, ...y acciones pues un poco más serias, un poco más... Claro. ...menos festivas por así decirlo, pero igual de importante... ...entonces lo, lo, lo que intentamos creo yo en la comisión... ...y por ahora más o menos se está consiguiendo... ...es buscar ese equilibrio ¿no? de... ...de un punto intermedio entre lo festivo y, lo, y la seriedad por así decirlo". Me parece súper importante eh, eso, eh, algunos conceptos que son claves dentro de esta comisión en concreto pero también dentro del movimiento porque lo definen y que son conceptos que quizás en la sociedad pues no, no quedan todavía muy claros. ¿no? El, somos pacíficos pero no somos sumisos eh, al sistema, no somos obedientes. La desobediencia, eh, el pacifismo, esas acciones efectivas pero eh, que, bueno, que, que evidentemente no entran dentro de, de la violencia en ningún caso ...pero que por supuesto tienen que llamar la atención... ...de este sistema dormido y adormecido ¿no? ...provocar un impacto... ...entonces bueno, eh, habladme un poco de, de esos contextos... ...¿cómo los tratáis dentro de, de la comisión... ...a la hora de llevarlo a cabo en las acciones?... ...por ejemplo la comisión de acción mueve las manifestaciones también... ...mueve eh, los desahucios... ...que son cosas que no parten de nosotros... ...sino que son circunstancias externas... ...a las que nosotros le ponemos un, una reacción y una defensa a ellos... Yo me gustaría también recalcar el hecho de que la Comisión de Acción, que surge en un principio como un grupo de gente, que, que, bueno, que surge en la acampada y tal, eh, en realidad la Comisión de Acción somos todos, somos toda la gente que está en el 15M realmente de la Comisión de Acción, porque cada uno eh, con algunas acciones no estará de acuerdo, pero con otras sí. Entonces a todas las que vaya está siendo de la Comisión de Acción. Entonces también me gustaría que, que se empezase a ver eso de esa manera, no como ese grupo que surgió en la acampada y cerrado y que hacen estas cosas y a mí me gustan o no me gustan, sino que yo también estoy en el barrio de no sé dónde y, y yo también puedo ser la comisión de acción porque en mi pueblo mmm, el ayuntamiento ha hecho tal que no me gusta y voy a ir a protestar por ello, a intentar cambiar las cosas, eso es comisión de acción también, que somos todos, suena un poco así... <risa> No, pero es interesante porque es que creo que en el movimiento, no todas, porque hay eh, comisiones que son mucho más especializadas y que quizás son más didácticas eh, para algunas personas que asisten a ellas, como la educación económica, pero sí que es verdad que ese carácter eh, de somos todos lo tiene, por ejemplo, eh, acción, pero también comunicación, porque todo el mundo puede difundir en su barrio, en su pueblo o en las redes sociales lo que está pasando en el movimiento y ese carácter heterogéneo, plural, horizontal se consigue con esa implicación ¿no? al final, entonces. Interesante. Son, la, son las dos comisiones, por así decirlo, más eh, articuladoras y ejecutoras del movimiento, Comunicación y Prensa y Acción, sin duda. Hombre, yo voy a caer lo que cae todo el mundo, pero realmente el momento más importante de las acciones ha sido el, el de Buxian, de la acampada que se hizo por, por Busián en el frente del CIE de aquí de Málaga. A mí eso me ha un antes y un después sin duda alguna. Y, ...y creo que también ha motivado mucho a la gente... ...a seguir adelante ¿no?... ...porque se estaba llegando como un momento... ...en que las acciones eh, se estaban dispersando un poco... ...porque había tantas cosas que hacer... ...tantas cosas por las que he protestado... ...tantas cosas que cambiar... ...que llega un momento en que te satura ¿no? ...y eso fue como un punto en el que todo el mundo... ...de repente confluyó y dijo sí... Eh, ...y fue algo espontáneo... ...que normalmente tenemos miedo de lo espontáneo... ...y a eso fuimos de cabeza y ha salido bien además... Entonces, me parece súper importante ese momento y, y creo que nunca deberíamos olvidarnos de ello, sobre todo para seguir haciendo ese tipo de cosas. Para mí lo principal que se ha hecho en el movimiento, aparte de las manifestaciones, en cuanto a Málaga, porque es de la ciudad con más eh, eh, porcentaje de población que haya en las manifestaciones. El 27 de mayo fue un triunfo, el 19 de junio sacamos 30.000 personas a la calle, eh, ...pero para mí lo más importante que se ha hecho es la acampada... ...porque creo que es, el, es la base del movimiento... ...y creo que gracias a la campada hemos tenido comisión de acción... ...gracias a la campada no hemos conocido y cuando bucean ...hemos estado allí... ...los dos desahucios que hemos parado, que hemos logrado parar... ...que no hemos tenido ningún tipo de, de, de desatino... ...no ha no habido ningún desahucio a los que, que no hayamos podido parar... Eh, ...también ha sido gracias a que nos conocemos... ...a que hay cosas formadas y todo eso se ha hecho en la campada y creo que debería, debería verse la acampada como más que como algo que pasó y que quedará en la memoria y quedará en el, en el sustrato del movimiento. Creo que debería tomarse como un brazo ejecutor aparte también. Es decir, que la acampada es un símbolo del movimiento y en cualquier, en cualquier momento podemos volver a acampar y podemos volver a establecer ese vínculo permanente. Eso para mí es importantísimo. Pues ese es otro debate, eh, tenemos las calles, tenemos la voz, eh, así empezamos, esa es nuestra esencia. Eh, mucha gente no entiende que, que eso pueda ser así, que un grupo de gente pues mmm, diga voy a tomar una plaza porque voy a protestar eh, por algo, pero sí que es una medida de presión, vosotros creo que, que deberíais eso, eh, pues decir si pensáis que en algún momento determinado mmm, se puede volver a acampar, ...o se puede volver eso, a tomar la calle, a tomar las plazas, ¿no? Yo creo que sin duda se puede volver a acampar y que yo haría una especie de llamamiento... ...a que no, no, eh, no tengamos tan en cuenta lo, lo de la imagen que damos... ...porque sí, hay mucha gente que ve tiendas de campaña en una plaza... ...y claro, es algo nuevo, es algo que, a lo que no están acostumbrados... ...y de primera todo lo que es nuevo pues no, nos echa un poco para atrás, pero... Pediría que seamos un poco más empáticos, que pensemos, nos planteemos por qué ocurren las cosas que ocurren, por qué esto, un, esta gente se pone a acampar en un sitio y que no nos quedemos solo en la superficie, que, que es muy importante eso sobre todo porque la sociedad en la que estamos, o sea, eso ya se sabe, somos muy superficiales y, y tenemos que empezar a plantearnos las cosas. Y a, ...y hacer preguntas, no solo a nosotros mismos, a los demás... ...o al menos si, si hay algo que no te gusta, veis, ...o sea, había gente que no le gustaba lo de la acampada... ...y venía a decirnoslo y hablábamos y a lo mejor al final se iba... ...pensando una cosa completamente distinta... ...porque había perdido ese miedo, esa barrera que tenemos... ...con lo desconocido, ¿no? con las cosas nuevas, lo, todo lo que es innovador... ...de primera no nos acercamos. 15M es como... Eh, ...es un sacrificio en realidad, creo... Yo por ejemplo tengo mi plato de comida y tengo mi colchón y tengo mi casa, pero hay quien no. Yo no estoy en el CIE y me van a deportar y sin embargo duermo en un césped para que a alguien no le pase eso. ¿no? Hay una frase como que yo duermo, creo que resume eso el movimiento, yo duermo en la, en la calle para que tú puedas dormir en un colchón. Creo que esa es la fuerza, es decir, la, la, la pequeña muerte de uno mismo para poder vivir mucho mejor y vivir en un mundo que te permita eh, ...poseer de verdad una libertad plena... ...creo que el ser humano se debe dar... no debe estar recogiendo... ...y eso es el 15M... ...una adaptación eh, ...permanente... ...pues para mí significa... Eh, ...supone un salto ¿no?... ...porque siempre decimos que vamos paso a paso... ...pero a mí el 15M realmente me, me parece... ...un salto en... ...en la evolución de la sociedad por así decirlo... ...porque de repente... ...bueno estábamos yendo muy lentos... ...estábamos... .como andando un poco a la deriva todo el mundo, sabiendo aún así todo el mundo que había algo que cambiar, pero no veíamos la manera de, de unirnos ni de encontrar afinidad con nadie. .entonces el 15M ha sido de repente. .toda esa gente que estaba como a la deriva, se ha unido. .llaman a más gente a que se una. .y, y bueno, y ha sido. .como frenético, ¿no?. .un montón de cambios súper rápido. .que bueno, desde fuera yo creo que sí que se ve un poco. Eh, ...como con menos fuerza o, o más difuminado... ...pero los que lo estamos viviendo... ...nos damos cuenta de los cambios tan fuertes... ...que se están, que se están produciendo... ...ya no solo en acciones que, está, que se están llevando a cabo... ...en debates, sino en nosotros mismos... ...está siendo brutal, yo creo para todo el mundo... ...o sea, ha significado nuevas amistades... Eh, ...nuevas formas de, de ver las cosas... ...nuevas formas de hacer las cosas... Mm, se está dando importancia a, a lo público de verdad y no, no bajo eslóganes de, de ayuntamientos o de, de campañas publicitarias sino que estamos en la calle de verdad y se hacen cosas en la calle, que es de todos porque hoy en día está privatizada hasta la calle entonces el hecho de, bueno, desde la acampada que es lo más simbólico porque fue decirme, me salgo de mi casa que estoy súper a gusto y, y, y estoy aquí solo para demostrarte de que ...esto es nuestro también... ...o sea, para demostrarlo no, a nosotros mismos... ...ya no es hablando a ellos como, como un ente, ¿no?... ...al gobierno ni nada... ...es que somos nosotros mismos los que también hemos ayudado... a ...que eh, hayamos estado todo este tiempo como dormidos... ...y, y en, en el mismo plano de, de acciones y de, y de vida... ...y entonces para mí es un poco, es como un salto... En, ...en esa evolución, ese desarrollo de la sociedad... ...y espero que siga así y que llegue a cuanta más gente mejor... ...y que llegue por ellos mismos... ...no, no se trata de adoctrinar a nadie... ...ni de decir yo soy mejor que tú... ...sino de, de decir mira yo estaba mal... ...y no un poco como de terapia... ...yo estaba mal y he hecho esto... ...y me siento mucho mejor... me siento más capaz de... ...de cambiar las cosas... ...de, de, de decir basta en mi trabajo... ...si me están acribillando... O de, ...o de cambiar una situación... ...que me parece injusta... ...entonces... ...es sobre todo llamar a la, a, a la capacidad de cada uno... A, ...a ser más fuerte mentalmente y en nuestras acciones también".